Con nosotros nuestra invitada en el tiempo para la charla, la candidata del Carrequín Podemos a las elecciones vascas para cuando puedan llegar a celebrarse. Miren Gorrochategui, ¿qué tal, Egunon? Egunon, bien aquí, bueno, confinada en casa, bien. Confinada en casa, bueno, está en horario de, de salir, así que si sí, quiere después bueno, de la entrevista puede eh, darse un paseo. Esa era mi, mi intención, sí. Bueno, eh, antes de, de entrar en lo más político, eh, lo personal, ¿qué tal... Um. La salud suya y, y la de los suyos. La verdad es que bien, yo eh, yo sé que ha habido gente que le ha tocado muy de cerca y que aquí está sufriendo muchísimo. Yo he tenido suerte, eh, alrededor mío no, no le ha tocado a nadie, con lo cual, pues bueno, estoy estoy viviendo la experiencia confinada, con digamos, de manera con, con la incomodidad y el aburrimiento y todas estas pegas, pero pues son pegas que no tienen nada que ver con, con el sufrimiento que, que supone tener a alguien enfermo o estar enfermo, con lo cual, bien, muy bien. No me puedo cajar. Bueno, y ahora estamos llegando en esa de relajación muy poquito a, a poquito. ¿Qué le parecen las fases que se han establecido? Eh, pues eh, yo supongo que estarán bien, quiero decir, es que eh, no creo que tampoco podemos eh, valorar sin conocimiento científico estas fases. Entonces, bueno, yo en principio eh, estoy contenta de poder eh, asumir, eh, digamos, la desescalada, de poder emprender esa desescalada y deseando además de que las fases vayan eh, por orden, que podamos ir a la 1, a la 2, a la 3, progresivamente tal como está establecido y que no tengamos que, que hacer pasos atrás porque las cosas se tuercen. Que, por ejemplo, desde aquí, pero no solamente desde la comunidad autónoma, el gobierno central, sobre eh, no haber consultado con o no haber tenido en cuenta las, las necesidades de, de cada lugar a la hora de establecer, por ejemplo, estas fases, pero también las medidas que se han tomado. Por lo que yo sé, eh, todo, todo está abierto a... a a cooperación, coordinación y todas estas cosas. En, en, en todo momento siempre se ha dicho que, que todo está abierto, con lo cual eh, tampoco comprendo muy bien eh, esta, esta preocupación que parece como que fueran cosas cerradas e imposibles, inamovibles y, e impermeables. Yo hasta, hasta lo que yo sé, eh, en la conversación es eh, prácticamente diaria entre administraciones y entre gobiernos, con lo cual no entiendo muy bien estas críticas tan, tan feroces, la verdad. Uh -huh. Y ahora uno de los motivos de, de discusión es la prórroga o no del, del estado de alarma desde uh -huh. diferentes y por diferentes motivos, incluso por motivos eh, contrapuestos, eh, hay quien ya dice que no tiene que haber más, más prórrogas. Eh, aquí el Lendakari dice que aún mismo con la legalidad ordinaria se podría dar frente a, a las nuevas fases de la crisis. ¿Qué le parece a usted? A mí esto me parece una irresponsabilidad absoluta, la verdad, porque el, el, la única manera que tenemos de tomar medidas, como un confinamiento, por ejemplo, o como, como la, eh, comprometer a, a, a empresas privadas a a aportar servicios públicos, digamos. Ese tipo de medidas solamente pueden darse con un estado de alarma, con lo cual decir que podemos eh, tomar las mismas medidas no es verdad. Entonces, ¿qué medidas se pueden tomar? Eh, si, si ahora estamos hablando de una posible desescalada y de que las cosas van mejor, es porque se han tomado medidas drásticas en el contexto del estado de alarma, que no hubieran podido tomarse de otra manera, con lo cual eh, alegrarse porque nos va mejor y, y a la vez estar pidiendo que las cosas se hagan de otra manera, sabiendo que nos va mejor porque las cosas se han hecho como se han hecho, pues es, no lo entiendo. No lo entiendo salvo que la clave, la única clave sea que, que realizar elecciones en un contexto de estado de alarma pues es muy rarito entonces eh, necesitamos no tener estado de alarma para que no quede tan raro eso de, de hacer elecciones Pero claro entonces en ya el, estamos el sí porque ya estamos hablando ya de, de motivaciones eh, pues eh, pues pues que no que no que no vienen al caso Uh -huh. eh, sí, pero fíjese que, eh, que no es solo desde la comunidad autónoma, desde donde se dice, y uh -huh. no es solo por motivos, eh, digamos, puramente políticos o, o ideológicos que se podrían buscar cuando habla un político. También hemos visto a diferentes eh, catedráticos de derecho constitucional diciendo que ya no es necesario, que en una primera fase sí. Pero que ya más prórrogas no, no serían necesarias. A ver, eh, yo no soy catedrática de derecho constitucional, pero sí soy profesora de derecho constitucional. Por y y, y, un, y un, una, un académico, un académico de derecho constitucional no tiene criterio para saber cuándo, si ahora, es decir, eh, si, si podemos decir si sí, eh, depende de las medidas que haya que tomar, que haya que tomar si el estado de alarma es necesario o no. Lo que no tenemos ni idea es de cuáles son las medidas que es necesario tomar. Por lo tanto, yo creo que lo principal es saber primero eso, qué es lo que cuál es la respuesta que debe dársele eh, al, al, al, al, para la gestión del virus y en función de las necesidades entonces el estado de alarma tendría uno sentido pero ya te digo que, que ningún académico de derecho constitucional tiene el conocimiento y los datos suficientes para decir si las medidas que permite un estado de alarma son las que deben tomarse en este contexto o no ¿Usted no ha visto eh, la democracia comprometida algunos aspectos básicos de la democracia comprometida durante el estado de alarma? hablar en general de la democracia comprometida. La democracia está comprometida, vamos, con, con, ha estado comprometida y está comprometida por parte de la manera que tiene de ejercerse el poder político en tantos y tantos lugares siempre. Entonces, ¿en qué se ha comprometido la, la democracia, especialmente por, el, por la gestión del coronavirus? Eso es a mí lo que me gustaría saber, porque si estamos hablando de medidas excepcionales, lógicamente son medidas excepcionales respondiendo a una situación excepcional. Ahora, apelar a la democracia en abstracto, así, en grande, eh, como si ten, sin tener en cuenta que la democracia se afecta y se compromete de muchísimas maneras, que, que de hecho se, se hace, eh, por, ejemplo, por ejemplo, cuando se emiten noticias falsas o cuando se desinforma la ciudadanía o cuando no se le permite una, un bienestar material, suficiente porque, porque sin bienestar material no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Quiero decir, hay tantísimas maneras de comprometer la democracia y que nos que estemos hablando de la democracia en mayúsculas solamente como arma arrojadiza contra un, un gobierno en concreto, pues, es, eh, pues es, es, es, es mal utilizar unos conceptos demasiado sagrados. Volvamos a, a lo cercano también a las elecciones que están pendientes eh, como la reunión de, del otro día la, la reunión fue cordial en términos cordiales lo que pasa que bueno tampoco era una reunión que pudiera, no, no era un un momento en el que pudiera tomarse ni decisiones, ni ni, ni el momento, ni el lugar, ni estaba, ni teníamos la información, ni nada de nada. Por lo tanto, pues bueno fue un, un intercambio de impresiones. Eh, la verdad es que cuando tuvimos la primera reunión, eh, el 16 de marzo fue, yo pensaba, y de hecho esa fue la sensación con la que salimos todos de allí, eh, yo pensaba que esa mesa de partidos se iba a reunir mucho más a menudo y que va a tener una continuidad eh, en el tiempo que, que no ha tenido no ha habido absolutamente ningún contacto en mes y medio cero contactos con lo cual pues bueno pues cuando nos volvimos a ver mes y medio después sin haber mediado ni una sola palabra entre nadie pues bueno fue fue agradable fue cortés uh -huh. eh, pero de cara a, a lo que estaba sobre la mesa la celebración de, de elecciones qué va a ser posible primero celebrarlas a de que termine eh, pues eh, vigente y, segundo, con consenso eh, o, por lo menos, con mayoría de, de los cinco partidos con representación parlamentaria? Pues eh, la verdad es que yo no tengo ni idea, pero, sinceramente, eh, yo eh, lo, que, lo que sí trasladábamos eh, bueno, en realidad, ningún partido político excepto el PNV estaba por hacer las elecciones eh, en julio, ninguno. Y, y es además y una de las cosas que se transmitió allí que yo transmití y que mantengo es que eh, yo creo que que la gente que la ciudadanía ahora mismo no tiene la cabeza para elecciones estamos en un estado de alarma eh, la ciudadanía está preocupadísima por primero por su salud y muy, muy preocupada por la, por la economía y también por por, por la situación social y entonces pensar ahora en campañas electorales, en confrontación electoral, es como que, que la verdad no, no, no tiene mucho sentido. Así que eh, es probable que esperen, que es decir, la, la siguiente reunión, eh, ¿para qué servirá? ¿Para qué cree que, que puede servir? Y, y ver, nos vamos a juntar los partidos políticos. Decir, eh, yo supongo que una reunión entre todos los partidos políticos eh, que tienen representación parlamentaria en Euskadi eh, puede dar mucho más que para decidir si, si se le apoya o no se le apoya al Lendakari en su decisión. Porque no hay que olvidar que esta es una decisión que le corresponde al Lendakari. El mismo Lendakari. Eh, adelantó las elecciones cuando no hacía absolutamente ninguna falta, con unos presupuestos recién aprobados. Ahora mismo estaríamos con un Parlamento y un Gobierno de gente si no se hubieran adelantado las elecciones eh, como se hizo. ¿Por qué se hizo? Pues, pues, pues. Pues habría que preguntarle al Lenda porque por qué, sin ninguna necesidad, con un presupuesto recién aprobado, con un, proyectos políticos sobre, sobre la mesa del Parlamento, por qué se adelantaron las elecciones. Entonces, si, si sigue siendo la voluntad del Lenda convocar elecciones para julio, pues bueno, no necesita reunir a los partidos políticos y pedir su, su opinión si, si ya tiene tomada la, esa decisión. Miren, Gorrosa Tegui, muchísimas gracias. Siga cuidándose. Hasta pronto. Venga, gracias. Hasta luego.